Bienvenidos una vez más al Día, el informativo de la televisión universitaria, arrancando una nueva jornada con mucha información aquí del ámbito universitario y también cuestiones coyunturales de la sociedad que vamos a ir abordando en este trayecto informativo. Eh, por hoy vamos a... Para hoy, mejor dicho, vamos a tener los segmentos de todos los jueves, eh, tanto de eh, Jorge Almada con un análisis político internacional, macro, eh, que tiene que ver con la situación en América Latina y en otros, en otros puntos del mundo. Y por otra parte, eh, lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, el segmento Volver a la Naturaleza con... Eh, Juan Furlan, así que en un ratito vamos a estar eh, repasando estos segmentos. Y también otro de los temas que vamos a tener, eh, tema económico, vamos a hacer un análisis de cómo está la economía eh, por estos días, cuestiones coyunturales, bueno luego de esta situación eh, de enrarecimiento social que se ha vivido luego del intento de magnicidio contra la vicepresidenta. También vamos a analizar un poco con Juan Dip cómo se encuentra la economía y las variables económicas en este momento. Momento. Eh, y también eh, otro tema que vamos a estar compartiendo tiene que ver más con el ámbito local, más con el ámbito universitario, que son capacitaciones, cursos de capacitación para los no docentes, lo que tiene que ver con la cuestión sindical. Eh, así que vamos a estar también eh, con ese tema de la mano de Javier Leíza, que es parte de Apunam, la Asociación del Personal de eh, No Docentes. Luego de una pausa, una pequeña pausa, hacemos, antes te recuerdo que podés ingresar en transmedia.unam.do.ar, nos ves en vivo, ya volvemos. Estamos de regreso en el informativo al día de la televisión universitaria y como mencionamos en la apertura, vamos a tocar un poquito el tema de la economía, cómo está en la Argentina actualmente y para eso lo tenemos a Juan Dip, él es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones, así que te damos la bienvenida, ¿cómo estás? Hola Flor, buen día, gracias por la invitación como siempre te digo para difundir sí. esta economía que es lo que hacemos también en la, uh -huh. la Facultad de Ciencias Económicas. Uh -huh. Eh, bueno, Juan, eh, primero preguntarte por esta cuestión, lo que ha sucedido en, lo, en, las últimas, en los últimos días, esta cuestión que ha afectado eh, a distintos sectores de la sociedad, eh, que tiene que ver con el intento de magnicidio contra la vicepresidenta. Digo, ¿cómo ha afectado esta variable también a la economía en la Argentina? Bueno, te acordás en una de las entrevistas pasadas, hace como un mes atrás creo, este, hablamos sobre um, el tema que pasaba en la economía, que lo mirábamos más de un lado político que económico uh -huh. y obviamente que estos este, vaivenes que, que tuvo el intento de magnicidio a la, a la vicepresidenta siempre generan este ruido. ¿no? Uh -huh. este, de hecho, eh, al ser un tema de política y la política está muy relacionada a la economía. Después podemos charlar un programa para ver quién manda a quién, sí. si la economía es la política o la política es la economía. Pero bueno, hemos visto que este, ha llevado digamos, un poco de intranquilidad también a la, a la misma sociedad. ¿no? Y cuando uno suma todas las, las cuestiones que tienen que ver con la economía familiar, este, los salarios que van por detrás de la inflación, que cada vez se hace un poco más difícil sí. eh, llegar digamos, este, a fin de mes, todos estos acontecimientos generan digamos, mucho más este, ruido en la, en la sociedad que, que lo que uno este, venía viendo. ¿no? Claro. De hecho, una de las últimas medidas que, que se tomó y que tiene que ver digamos, con la futura recaudación este, por la, el desdoblamiento para el, eh, la soja o el famoso dólar soja, que si querés este, ahora hablamos, va a estar destinado ¿no, cierto? Este, a un bono eh, especial para aquella gente que no cobre ningún eh, plan social. ¿no? Como para tratar también de, de atajar digamos, estas cuestiones que tienen que ver con el ruido en la en la sociedad, ¿no? claro. Obviamente que fue un hecho este, muy delicado, uh -huh. que para mí lo sigue siendo todavía por lo que trasciende uh -huh. y que bueno hay que estar este, atentos y, y ser, digamos, muy claro en que esto no puede suceder en una época donde vivimos hablando de democracia, ¿no? Así. Claro, también es interesante analizar cómo eh, diversas variables afectan eh, a la economía argentina, digo. Como es tan, tan inestable, digo, cualquier hecho que ocurra en la sociedad repercute en, en todas la, las variables y más en la económica, ¿no? Sí, sí. Mira, justamente este, estoy, me invitó eh, la dirección de capacitación del Consejo Deliberante a dar una clase mañana sobre educación financiera uh -huh. para los empleados. ¿no? Y un punto eh, principal por el cual... Yo cada vez que armo, digamos, alguna charla, siempre me gusta saber quiénes son los que van para, para prepararla para el, para el auditorio. Claro. ¿no? Y, y, y el punto a pie inicial que yo les voy a presentar es por qué ellos creen, ¿no? Los empleados de cualquier organización este, la importancia de la, de la educación financiera ¿no? uh -huh. y una de las cuestiones que tiene que ver con la organización es el tema del estrés emocional que genera el sobreendeudamiento ¿no? uh -huh. y cómo ese estrés no solamente se genera en el ámbito de la economía familiar sino que después se es llevado la, a la misma institución generando este, conflictos con los mismos compañeros claro. y con el mismo rendimiento de, del personal porque si hay algo que, que siempre pone nervioso este, a todos no poder llegar a, este, a fin de mes o estar sobre sobreendeudado, ¿no? uh -huh. es decir, que tus ingresos no claro. alcancen para cubrir este, tus deudas. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, este, es, ese punto, punto principal que, que pasa digamos, en cualquier economía familiar, sí. obviamente se termina reflejando después en distintos ámbitos y obviamente en la sociedad en un, en un conjunto. Uh -huh. Si querés hablamos, mirá, nosotros cuántas veces venimos acá y vos me preguntabas cuál sí. era este, lo que yo podría aconsejar a la, a la ah. familia y te acordás que hablábamos del stock, ¿no? Sí, De, sí de la posibilidad de estoquear, y bueno, este, la, la otra vez salió un informe de, de distintas variables, uh -huh. este, viendo cuáles habían ganado, si el dólar era la inflación, y bueno, y terminaron ganando los alimentos, ¿no? uh -huh. y principalmente estos rubros que tienen que ver con los componentes este, importados, ¿no? uh -huh. ni hablar de digamos, harina y aceite que son este, fundamentales y que tuvieron un, un nivel de precio elevadísimo, así que los que han guardado claro. de un mes para el otro digamos, han tenido una, una es pequeña... Es importante tener esa, pequeña, ese stock o ese pequeña respaldo, pequeña por así decirlo. Eh, sí. Si hablamos de medidas económicas del gobierno, eh, sí. bueno, en las, en las últimas horas supimos esta medida del dólar soja. ¿Qué sí. nos puedes decir? Con, bueno, el, con el dólar petición? soja fue, digamos, un reconocimiento aproximadamente del 40% de, del dólar a la cual venían liquidando los los exportadores, no, o sea, se les va a pagar por cada dólar 200 pesos, con el compromiso de que durante el mes de, de septiembre este, puedan, digamos, liquidar 5 mil millones de dólares. Mm. ¿Sí? sin embargo dentro también del acuerdo hubo que en las primeros en las primeras horas deberían cumplimentar al menos mil eh, dólares eh, o sea mil millones de dólares uh -huh. este, liquidando y bueno han cumplido ampliamente han superado los eso los... sería eh, para entender un poquito más así en términos sí. más llanos eh, de la venta que hacen los Exactamente, eh, de la venta para entenderlo. De la soja, sí. Yo vendo la soja, Ajá. ¿no es cierto? Yo siempre digo que los, los exportadores no ven ningún billete, billete plata en su sí. bolsillo de dólar, venden la soja, ¿no es cierto?, al exterior, cuando el exportador, digamos, o sea, el importador del país paga, uh -huh. todos esos dólares ingresan al Banco Central uh -huh. y el Banco Central los convierte a peso. Uh -huh. ¿Está? Entonces, digamos, una de las medidas fue fortalecer las reservas que venían este, cayendo Exacto. y de hecho en las últimas rondas llegó a comprar este, 300 eh, millones de dólares como para, para poder este, aumentar ¿no, cierto? ese colchón de reserva que es la idea. ¿no? Uh -huh. Tener un colchón de reserva te permite a bordo, eh, tener tranquilidad cambiaria uh -huh. en, el, en el mercado. ¿no? Uh -huh. que esa fue digamos, una de las, de las ideas de, de, de, de desdolarizar por este mes este, ese dólar ¿no? obviamente que es una medida de corto plazo mm. este, uno cuando piensa en esto estaría bueno que se lo piense como algo más de largo plazo y que sea claro. sostenible mm. y yo creo que el punto siguiente va a ser este, ver el, eh, la parte de, del sector exportador con este dólar porque así como la soja este, tuvo, ¿no es cierto?, este beneficio, uh -huh. seguramente otras economías, economías regionales como este, el vino y demás, van a pedir algo, claro. algo, algo similar, algo, ¿no? algo similar ¿no? ¿Y, ¿Y cómo ves la, las políticas del nuevo ministro de Economía...? Eh, que, bueno, que anunciaron un montón de una batería de medidas. Digo, ¿cómo está evolucionando todo esto? Bueno, eh, o cuál mira, es el rumbo que quieren tener en la Argentina también. Bueno, ¿no? yo creo que se pusieron como meta, digamos, principal este, tratar de calmar cualquier tipo de expectativa respecto al cumplimiento o no uh -huh. de lo que fue el acuerdo con el Fondo Monetario. Uh -huh. De ahí es que eh, una de los, de las principales políticas fue tratar de, de reducir el, el, el déficit sí. fiscal. Eh, justo eh, ayer salió, digamos, este, un informe donde eh, había, ¿no es cierto?, reducido eh, la emisión de, de dinero en un 4% este, real, en términos reales mensual, y bueno, y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con estos este, ajustes, ¿no? de, de, de, de, de, del gasto, por decirlo, para tratar, digamos, de llegar y, y, y cumplimentar, ¿no?, uh -huh hasta ahora eh, ha podido digamos lograr con, con lo que con lo que se había este, establecido y de hecho digamos la, la noticia que eh, está por salir que parecería que bueno el ministro está en Estados Unidos ahora y que el fondo monetario no, no pediría ninguna corrección porque estaría digamos hasta ahora claro. todo cumplido como para, para seguir hasta con lo que se había acordado este, uh -huh. oportunamente. Uh -huh. y, y siempre lo vuelvo a repetir, yo creo que este, nos, tienen que recuperarse, empezar a recuperarse los salarios uh -huh. porque los salarios han quedado este, tan, sí, tan bajos, eh. desfasados uh -huh. y este y eso también es un motor que va a impulsar este, a la economía en todos los sentidos. Digamos. uno habla la, la otra vez estuve reuniéndome con una cámara con Cameca, que es la cámara de la, de la construcción y estábamos uh -huh. hablando también de de cómo falta la recuperación del salario para que se empiecen a mover, digamos, este, todo ese sector sí. que, que, venía no, por la pandemia ya atrasado, muy rezagado, sí. atrasado, y bueno, y ahora. Bien, bueno Juan, hay un montón para seguir sí, hablando, pero bueno, verdad. te esperamos en una próxima oportunidad Juan para seguir hablando de estas Gracias, eh, Bueno, vamos a compartir una pausa y ya seguimos aquí en Al día. Estamos de regreso y no te hablé de las redes sociales, nos podés seguir a través de Instagram, de Facebook, del canal de YouTube, nos encontrás como UNAM Transmedia. Si por ahí no estás encontrando, googleas y enseguida te salta UNAM Transmedia con todas las plataformas donde están los contenidos de la televisión universitaria. Vamos a dar el pase ahora a Jorge Almada que ya está preparado para eh, un nuevo espacio de su segmento El Mundo al Revés. Muchas gracias. Bueno, estamos en un nuevo encuentro de esto que se llama El Mundo al Revés, un segmento sobre temas internacionales, sobre efectos y eventos internacionales que analizamos aquí. Y en varios segmentos venimos conversando acerca de lo que está sucediendo en el mundo con respecto a lo que identificamos como proyectos geopolíticos en pugna. ¿no? Eh, hemos iniciado este año y muchos de estos segmentos comentando el escenario de guerra en, en el este de Europa, en Ucrania, ¿no? y las disputas que se dan por la hegemonía hoy a nivel global. Es para nosotros un honor saludar a Tilio Borón, es autor de numerosas publicaciones, analista internacional, politólogo, sociólogo, pero además, sobre todas las cosas, un analista siempre de consulta obligada para poder pensar estos, estos temas. Desde aquí, del noreste de la patria grande, decimos, de la Universidad Nacional de Misiones, te saludamos a Tilio, nos escuchás bien. Sí, las escucho muy bien. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, Atilio. Bueno, eh, haciendo esta presentación, sabes que en distintos segmentos aquí estuvimos comentando con Estela Calón y con otros invitados acerca de cómo, qué podríamos comentar, formar e informar si hablamos de proyectos geopolíticos hoy en pugna en este mundo. Bueno, eh, el mundo actual lo que tiene es un proceso de... Eh, como decir ustedes? <ríe> Perdón, ando un poco engripado, así que apelo a su paciencia. No, no, hay, problema, no hay problema, no hay eh, problema. El mundo hoy está asistiendo a un proceso de transición hegemónica uh -huh. mundial. Muy importante. ¿Por qué? Porque es la primera vez en 500 años, fíjate la cifra, ¿no? poco más de 500 años, en donde Occidente ya deja de ser la región hegemónica a nivel mundial. Ya no lo es más. ¿Mm? Lo había sido desde el descubrimiento de América prácticamente y las nuevas rutas comerciales que se abrieron uh -huh. después de el, aquel episodio uh -huh. tan marcatorio de una época. Y durante más de cinco siglos, occidente, primero Europa, luego Estados Unidos con Europa con Mariada, fueron quienes marcaron el rumbo, el ritmo, ¿no es cierto?, y la naturaleza del proceso histórico que se estaba desenvolviendo, con eje, con eje, en ese mundo noratlántico. Hoy en día eso se acabó. Eh, estamos en presencia de una situación en la cual Eurasia sí. resume una importancia espectacular. Y, de hecho, lo que pasa es que se produce una división en el marco de la globalización. Que seguramente los oyentes, los televidentes, quienes están escuchando esto ahora, sí. eh, habrán muy bien de que hemos venido hablando de que, bueno, el mundo se ha globalizado, hay una globalización, la globalización es una tendencia inexorable, inescapable, etc. Lo cual era cierto. Pero ahora resulta que yo veo que hay dos globalizaciones. Sí. Queda los restos de la vieja globalización neoliberal ¿eh? en el Atlántico Norte con una extensión en el Oriente que se manifiesta en Japón y Corea, Corea del Sur y Australia en parte. Y tenés la otra globalización que ha cobrado cuerpo a partir de la guerra de Ucrania que es el continente euroasiático con eje en China, con eje en Rusia en Indonesia, ¿no es cierto?, en la India, en Filipinas, en Malasia, que son los sectores más dinámicos de la economía mundial, porque no es que estamos hablando de países desarrollados, estamos eh, subdesarrollados, estamos hablando de países que están en, en un proceso vertiginoso de desarrollo y de expansión. Entonces, el contexto actual es ese, y es un contexto que provoca, de parte de Estados Unidos, como la, la vieja potencia hegemónica, reacciones muy violentas. Eh, lo que estamos viendo ahora, Trump, eh, y, y, y no solamente Trump, Biden, ¿verdad? Uh -huh. Biden. Sí. Eh, es un personaje que de hecho continúa con las políticas de Trump, de reafirmación y, eh, así eh, forzosa de la primacía de los Estados Unidos. Amenazando con iniciar una guerra contra China ahora. ¿verdad? Porque cuando vos ves todo el tema este de los viajes ah, de diputados y de senadores de Estados Unidos, representantes ¿Sí? en realidad, de Estados Unidos, hacia bueno? Taiwán, uh -huh. lo que están haciendo es una provocación. ¿verdad? Provocación porque, además, eh, en los comunicados conjuntos, cuando Estados Unidos restablece las relaciones con China, Queda claro, dicho por Estados Unidos No dicho por los chinos Que China es única Que China es una Que es indivisible Y que Hong Kong, Macao y, y, y, y, y Taipei este, Pertenecen Son parte integrante no negociable de China tai, Taipei es la capital de Taiwán ¿no? sí, sí, sí. Ellos planteaban eso en el comunicado del en 1979 Entonces, ahora están retrocediendo. Y esto genera, evidentemente, tensiones muy fuertes en eh, China, una reacción muy, muy airada de parte de China, que no está dispuesta, ¿verdad?, a que le arrebaten una parte de su territorio. Una parte de su territorio que nunca estuvo en disputa, que siempre fue China y que jamás se pensó que podía ser independiente. Pero Estados Unidos está así eh, haciendo todas las eh, todas las eh, tentativas posibles para fomentar la independencia de Taiwán. Y al fomentar la independencia sí. de Taiwán, están creando las condiciones para una guerra con China. Claro, es una, una situación de tensión este, sin duda, digamos, eh, muy, muy preocupante. Te comento a Tilio, eh, <coughs> perdón, hemos tenido distintos también eh, expositores, digamos, analistas que de alguna manera cuando pensaba en este escenario y preguntábamos acerca de las, del, del estado de las relaciones exteriores de Argentina bueno, había, había distintas posturas este, y hay posturas críticas también en, este, en, este, en esta disputa global que estás describiendo ¿podés comentar o podemos pensar algunos de los caminos posibles que eh, puede, puede realizar y debería realizar la política exterior argentina, por ejemplo? mira yo creo que hay, hay un solo camino sensato de uh -huh. Argentina y es no tomar partido por ninguno de los dos bandos en disputa. Uh -huh. eh, China no tiene ninguna preocupación especial para que la Argentina tome partido por ella. ¿Te das cuenta? Uh -huh. Y es la gran diferencia con Estados Unidos. Estados Unidos nos quiere enrolar en esa guerra, está instalando una base militar eh, acá en la zona de la Patagonia, en uh -huh. la Patagonia Norte, en las cercanías de Vaca Muerta sí. eh, China eh, no tiene ninguna ambición en ese sentido China quiere comerciar quiere seguir esa dinámica fenomenal de expansión del comercio que ellos han venido promoviendo durante mucho tiempo, con gran éxito te digo Jorge, mira, sí. China hoy es el primer socio comercial o financiero de 144 países en el planeta Tierra sí. 144 países eso es algo que jamás logró Estados Unidos entonces, Estados Unidos, que quiera, le dice al presidente Fernández, aleje, aleje a los chinos de la Argentina, no acepte inversiones chinas, no se metan con la tecnología 5G de Huawei. Pero eso nos condena, digamos, a convertirnos en una, en, en una miserable colonia de los Estados Unidos. Lo que tenemos que hacer es decir, mire, Estados Unidos quiere comerciar con la Argentina perfectamente bien, no hay ningún problema hagamos todas las relaciones comerciales que tienen, quieren invertir en la Argentina, les damos garantías a las inversiones que tienen, eh, quieren hacer en la Argentina, pero las mismas garantías se las vamos a dar a China con una diferencia, que China no nos impone condiciones, claro. no nos exige programas de ajuste, no nos manda claro. el fondo monetario internacional, no nos manda el comando sur, no claro. digo, esta es la diferencia. Bien. Sería un error, redondeo, decir sí. que nos alineamos incondicionalmente con China y, y, y nos enrolamos en una guerra contra Estados Unidos. Claro. Tenemos que tener una, un, un pragmatismo responsable, que es la única manera como hacer política exterior. El Bien. resto son chambonadas que no te llevan a ninguna parte. Bien, bueno, eh, nada, agradecerte muchísimo, Atilio. Es un honor para nosotros poder compartir este espacio con vos, hacerte una nota. Y bueno, desde aquí, el noreste de la patria grande y del, de la Universidad Nacional de Misiones, te enviamos todo un agradecimiento por parte de todo el equipo que hace posible el mundo al revés y de esta manera devolvemos la señal a Florencia. Un espacio tan interesante de análisis. Nosotros vamos a compartir una nueva pausa aquí en Al Día y al regreso más información del ámbito universitario. Estamos de regreso aquí en Al Día, el Informativo de la Televisión Universitaria. Y vamos a charlar eh, con Javier Leíza, que es parte de APUNAM, de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Misiones, eh, para hablar acerca de cursos de capacitación que son muy importantes, tienen que ver con la cuestión sindical, así que para más información lo tenemos aquí. ¿Cómo estás Javier? Hola, ¿qué tal? Buen día para todos y todas, así que gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por tu tiempo y, y comentanos eh, sobre estos cursos, ¿de qué se tratan? Eh, la idea es eh, realizar un, un primer, una primera aproximación, digamos, a un curso de capacitación sindical en el marco de las elecciones de delegados que, que está llevando adelante la asociación. Entonces, bueno, la idea es justamente que los compañeros puedan, eh, a lo largo y a lo ancho de la provincia, porque se va a repicar en las tres regionales, eh, puedan adquirir estos saberes, digamos, eh, y otros reforzarlo, porque mucha gente ya, ya tiene claro. esta, esta cuestión, digamos, ¿no? Eh, ¿Cuáles van a ser los ejes, los, los temas que van a tratar? Sí, básicamente se van a dividir en cuatro módulos. Eh, el módulo 1 y 2 lo va a dictar eh, el compañero Daniel Villa, que es el secretario de capacitación de la FATUM, uh -huh. este, para lo cual eh, vamos a... A tener tres días, el 14, el 15 y el 16. El 14 acá en la ciudad de Posadas, a la mañana en, acá en el rectorado o Ciencias Económicas en el aula de 1, a partir de las 9 horas. Uh -huh. eh, después, el, el, ese mismo día a las 17 horas en la facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, digamos, para los compañeros que desarrollan sus labores a la tarde. Después del día 15 va a ser en. En primer lugar en la, en la Facultad de Artes a la uh -huh. mañana, en la Facultad de Ingeniería a la tarde y eh, el día 16 para la Regional del Dorado a partir de las 9 horas en la Facultad de Ciencias Forestales. La idea es cubrir todas las regionales, ¿no? Con la idea es justamente ciencia. hacerlo federal, que bueno los, todos los compañeros lo puedan hacer porque a veces la dificultad claro. del traslado, de los permisos y demás dificulta la, la cuestión y como la presencialidad ya es casi una una cuestión cerrada, digamos, lo, lo queremos hacer para que todos lo, lo puedan realizar. Uh -huh. Y los ejes, como me preguntabas por ahí, eh, tiene que ver eh, con la historia del movimiento obrero, la historia de nuestra FATUN, eh, nuestro convenio colectivo de trabajo, la financiación de nuestro colecti convenio colectivo de trabajo en esta primera etapa. Así que la idea es... Justamente que, que todos los compañeros puedan a, apropiarse, puedan este, participar, debatir, discutir, digamos, acerca de, de cómo es del, el rol de delegado, por ejemplo, que, que ahora se vienen las elecciones, bueno, que es importante para nosotros que, que los compañeros sepan uh -huh. eh, la cuestión de los sindicatos, es decir, un, un bagaje importante de, de temas para, para abordar. ¿no? Uh -huh. Eh, ¿Cómo van a ser los que quieran este, participar en esto? ¿La prescripción? ¿Cómo es? La participación es eh, en los lugares, digamos, uh -huh. el, la preinscripción se va a dar en esos lugares, no va a haber inscripción anticipada, digamos, sino el que quiera participar eh, acá en Posada será o en la Facultad de Ciencias Económicas, en la aula de 1, uh -huh. eh, el día 14 a la mañana, o en la Facultad de Humanidades, en la sala del Consejo Directivo uh -huh. a la tarde y así en, en las distintas regionales, los compañeros que deseen este, estar en esta capacitación tendrán la oportunidad de inscribirse en el mismo lugar, digamos. y eh, lógicamente tendrán un certificado este, de los distintos módulos, porque también eh, ahora se va a dictar un, un primer módulo y eh, finalizando este, este mes se, se van a hacer dos módulos más a cargo del doctor Locina, digamos, que es una cuestión ya más técnica Bien. en cuanto a, la, a las leyes, a la, a la Constitución Nacional y demás. Digamos, uh -huh. ¿no? ¿Cómo eh, se valoriza hoy en día la, la cuestión sindical o el respaldo sindical dentro de las instituciones? Mirá, nosotros entendemos que, que el sindicato o el, el compañero, que el trabajador debe estar eh, sindicalizado, sí. es muy importante porque es el único reaseguro que tiene el trabajador. Uh -huh. este, a nosotros nos parece sumamente importante que nuestros cuadros y nuestros compañeros emergentes puedan estar formados. Uh -huh. Por eso este, esta, esta capacitación fue ideada por el compañero Eduardo Mercado, que es uh -huh. de la Regional El Dorado, es el secretario de capacitación, es el que, el que motoriza todo uh -huh. esto. Digamos, yo simplemente vengo a, a informarles, a, uh -huh. a comunicarles. Eh, y él con un grupo de compañeros digamos, está llevando adelante esta tarea que a nosotros nos parece de suma importancia para que este, esto, lo que vos preguntabas, digamos el, creo que el rol fundamental que, que deben cumplir los sindicatos en todos los ámbitos de uh -huh. trabajo es central para nosotros, para claro. los trabajadores. Tal cual, el respaldo que siempre se necesita para toda actividad, ¿no? Sí, ante cada actividad, no solamente ante los problemas, sí, sino sí, también sí. Digamos, ante alguna situación no deseada, uh -huh. O, o alguna situación feliz digamos, uh -huh, un también, nacimiento sí. como, este, como alguna cuestión así, por ejemplo te comento, el, el día del niño se festejó en la ciudad uh -huh. de Posadas sí, sí, sí, bien el de fin martes. de semana pasado, <risa> estuvo muy lindo sí. este, y bueno ahora viene en la localidad del Dorado uh -huh. le toca este fin de semana que viene y el otro, el 17 en la localidad de Obera uh -huh. para justamente eso que, esto que te decía, digamos, federalizar todo lo que claro. sea el sindicato y que eh, todos los compañeros que aporten les llegue de la misma manera eh, todos los los beneficios que tiene el sindicato, uh -huh. ¿no? Bueno, también estuvimos hablando con, con la rectora en estos últimos días y nos comentaba que hay una firma de convenio ya hecha para eh, un centro de primera infancia, que me parece también una, una cuestión fundamental para los hijos e hijas de los no docentes, el personal docente, todos los que los que necesiten esto, ¿no? Y sobre todo para las mujeres que puedan desarrollar también sus tareas diarias. Sí, eso a nosotros nos parece de suma importancia, a nosotros cuando tuvimos la oportunidad de charlar con ella toda la comisión directiva que asumimos eh, nos comentaba esta, sí. esta cuestión nos parece sumamente importante le ofrecimos nuestra colaboración porque también tenemos algunos compañeros profesionales que uh -huh. puedan dar una mano digamos no en la cuestión edilicia sino claro. después cuando se la organización esté, del tema es, sí. exactamente cuando esté el centro de primera infancia esté en uh -huh. funcionamiento eh, puedan orientar y puedan este, desarrollar lógicamente se van a necesitar compañeros no docentes en ese claro. espacio este, y para nosotros es suma importancia que todas aquellas actividades que, que vienen a, a primero a, a solucionar digamos, una problemática porque hoy la, la población eh, no docente es muy joven sí. y, y tienen hijos chiquitos y esto va a venir a seguramente uh -huh. en, un, en un tiempo, en el mediano plazo a, a suplir digamos uh -huh. una porque hoy, digamos, la, la cuestión de, los, eh, de todos los jardines y demás es una cuestión muy onerosa para claro, todos, sí, todos sí, los trabajadores y estaría muy interesante que, que esto se articule sí. y que sea un, una, una realidad para todos Bien. los trabajadores no docentes. Sí, temas como este, hay muchos otros temas. Así que, bueno, te agradezco, te agradezco un montón por haber venido, por comentarnos esto y, bueno, todos invitados para hacer este curso. No, por supuesto. Gracias, Florencia. Así que todos los compañeros de acá de medias están invitados y, claro. y por supuesto todos los trabajadores no docentes. Gracias compartimos una pequeña pausa nuevamente aquí en el día y ya regresamos De regreso aquí en el informativo y ahora vamos a compartir el segmento Volver a la Naturaleza con Juan Furlán, que nos tiene preparado un nuevo tema para el día de hoy. Recordá que podés seguirnos a través de todos los canales de aire y de cable que eh, tienen las repeticiones de los contenidos de la televisión universitaria. Ahora sí, compartimos a Juan Furlán. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio que nos brinda la Universidad Nacional de Misiones tan generosamente. En esta ocasión queremos seguir apuntalando la idea que tiene que ver con la necesidad que tenemos los seres humanos de comenzar a restaurar la vida que tiene nuestro suelo, entendiendo que toda vez que nosotros ingerimos alimentos, que ingerimos verduras, lo que estamos incorporando en nuestros organismos son aquellos nutrientes que se hallan en el suelo. De esta manera, eh, todo lo que ha venido ocurriendo en materia de, de agronomía a nivel mundial y el conjunto de técnicas que hacen a, al cultivo extensivo y, y de manera este, química y transgénica ha deteriorado enormemente los suelos cultivables del mundo fundamentalmente de la República Argentina ese deterioro de los suelos está haciendo que la nutrición de los seres humanos esté decayendo enormemente la capacidad de incorporar minerales y vitaminas eh, está disminuyendo alarmantemente, estamos muy, muy mal alimentados. Y eso eh, tiene que ver con la lógica con la que hemos decidido relacionarnos con la tierra, con la naturaleza, entendiendo que ella es alguna suerte de factoría en la que simplemente podemos tener una conducta extractivista sin mayores miramientos y cual si se tratara de recursos que son infinitos, Lamentablemente no es así, es indispensable comenzar a entender la, la importancia de recuperar la vida del suelo porque la vida del suelo está íntimamente ligada a, a la vida de los seres humanos y del planeta en general. En este sentido, mis amigos, como siempre, los alentamos a que sean capaces ustedes de producir sus propios alimentos porque anida allí la verdadera soberanía alimentaria. Y... En este sentido, eh, es fundamental comprender ciertos parámetros, ciertas lógicas que, que, que hacen al cuidado de nuestro suelo. Porque el fruto de lo que obtengamos de ese suelo va a estar en virtud de todo aquello que podamos hacer para con el suelo. No, no se trata de producir plantas, se trata de hacer suelo cuando nosotros somos capaces de desarrollar un suelo, un suelo nutrido, un suelo biodiverso en materia orgánica fundamentalmente, el resultado lógico y natural va a ser tener plantas robustas, sanas y bien este, cargadas de todos y absolutamente todos los nutrientes que usted necesita. También es importante señalar que... Eh, la, el cambio climático nos está dejando con unas enormes carencias en materia hídrica y, y esto tiene muchísimo que ver con los cuidados que nosotros podamos tener para con nuestro suelo, ya que como voy a pasar a mostrarle a continuación una buena cubierta en nuestro suelo eh, nos permite tener eh, una huerta que este, literalmente no necesita absolutamente nada de riego. Quiero que, que presten atención a, a esta huerta que tenemos acá, en la que eh, ustedes ven la vitalidad de las plantas, ven el verdor que tienen, y en este sentido es fundamental destacar que toda esta huerta no tiene absolutamente ningún tipo de riego. ¿Cómo podemos lograr que nuestros suelos permanezcan con humedad a pesar de que no los regamos? Muy sencillamente a partir de esto que eh, se da en llamar mantillo, que es simplemente cubrir el suelo con materia este, orgánica, eh, fundamentalmente lo que hace a este, biomasa vegetal, ya sea eh, hojas secas, pasto o ya sea como en este caso que tenemos, que es viruta de, de cáscara de troncos ¿sí? molida a mano ¿no? y de esta manera nosotros podemos replicar las eh, características que tiene el mismo monte cuando usted pisa el monte lo que va a encontrar es una capa gruesa de biomasa vegetal que es lo que garantiza la, la proliferación de microorganismos, la vida de ese suelo pero también una enorme capacidad de retención de humedad así que como vemos acá, en este caso, tenemos algo de hojas, ¿sí? Hojas secas que vamos barriendo de los patios, de, la, de los perímetros, de la casa, ¿sí? Esto nos ayuda también a mantener la higiene del lugar, mantener todo limpio. Empezamos a descubrir que todo tiene su lugar, todo tiene su propósito. Y en este sentido, bueno, en este caso, lo que hace a este material, ¿sí?, eh, Simplemente lo que se trata es de ir incorporándolo, pero prestando atención a que toda vez que vayamos colocando, esa colocación que hagamos sea lo suficientemente gruesa. Entonces, no importa si no tenemos biomasa vegetal para cubrir toda la huerta, podemos ir haciéndolo de a poco, pero no desparramando en capas finas, sino eh, poniéndolo de a poco en capas gruesas. Esto es muy importante, es un detalle no menor. Si yo pongo la biomasa vegetal, el mantillo, lo pongo eh, de manera eh, superficial, es eh, poco, poco gruesa, eh, lo que va a suceder es que no solo no va a retener la humedad, sino que tampoco van a proliferar los microorganismos que hacen falta, que el suelo necesita para deteriorar esa misma materia orgánica. Recordemos entonces que esto se trata no solamente de conservar la humedad, también se trata de permitir las condiciones idóneas para que prolifere el reino fungi, para que proliferen los microorganismos. Recuerde usted que las plantas no comen por sus propios medios, ellas necesitan del arrastre y del intercambio iónico que ocurre con las plantas. Entonces tenemos que se retiene la humedad, el suelo comienza a cobrar cada vez más vida, eh, también evita que la maleza eh, eh, comience a invadir, ¿no es cierto? También disuade a los insectos, ¿sí? Eh, atrae a insectos benéficos. La cubierta del suelo, mis amigos, es una herramienta fundamental a la hora de cultivar nuestros propios alimentos. De esta manera, incluso nuestros suelos, cuanto más lo hagamos producir, cuanto más... Sembremos ahí, en vez de estar perdiendo capacidad de nutrientes, lo que voy a lograr es que año a año voy a tener un suelo cada vez más rico, cada vez más potente. Así que el mantillo es una de las herramientas fundamentales que vamos a necesitar recuperar y practicar a la hora de pensar seriamente en enfrentar el colapso que está sufriendo esta civilización que agoniza por la escasez de energía, la escasez del petróleo y por el cambio climático. Se nos vienen tiempos muy difíciles, mis amigos, y es fundamental comprender y amigarnos con estas prácticas que nos permitan asegurar un plato de comida digno y eficaz, eh, tanto para nosotros como para nuestras familias. Así que espero, mis amigos, haberles sido de algún aporte y nos estaremos viendo, si Dios quiere, la próxima semana en otro encuentro más de Volver a la Naturaleza. Bueno, así compartíamos el material de Juan Carlos Furlán, el segmento Volver a la Naturaleza. Agradecemos, como siempre, como todas las semanas, que nos está enviando un tema nuevo. Nosotros ya estamos llegando al cierre del día de la edición de hoy. Eh, jueves 8 de septiembre eh, recordad que podés seguirnos a través de Canal 4 Posadas, Canal 4 El Dorado también tenés Canal 12 con el resumen semanal eh, ¿qué más me falta? Eh, Flow GigaRed. también Somos Misiones, nos encontrás allí con el contenido de la televisión universitaria. Y por supuesto, las redes sociales, las plataformas digitales donde nos encontrás, en Instagram, Unam Transmedia, eh, nos buscas y tenés cada uno de los contenidos que vamos teniendo tanto aquí en el espacio informativo como en el espacio de Magazine Cultural, bien ahí. Nos vemos mañana, nos reencontramos, que tengan una excelente jornada, cuídense y nos vemos. Chau, chau.